Ustedes saben que yo había hablado de las provocadoras eh, declaraciones de manera continua del canciller haitiano que finalmente lo destituyeron. Lo destituyeron a él. El, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, destituyó una serie de ministros, entre ellos el canciller, que en medio de la situación de tensión, en medio de la situación de crisis que tiene Haití, este señor dice, y le hace un emplazamiento al primer ministro, de que continúen trabajando en un canal, que es un desvío del río Masacre, en violación a acuerdos bilaterales, firmados entre la República Dominicana y Haití, para respetar ese río, y en una forma provocadora e inconsulta, una persona que no tiene, como yo, eh, odio ni, ni animaversión hacia los haitianos, yo no tengo esa animaversión que tienen eh, los nacionalistas, yo me, me, me, me siento equilibrado entre grupos pro haitianos y grupos anti haitianos, porque yo creo que lo mejor que le conviene a todos los países es actuar con, con reciprocidad, con solidaridad, por muchísimas razones. Estamos en la misma isla. No, eh, ni los haitianos nos pueden desaparecer a nosotros ni nosotros a los haitianos. Estamos aquí. Eso es lo primero. Lo segundo es que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Entre negocios regulares e irregular, República Dominicana le vende a Haití dos mil y pico de millones de dólares al año. Solamente Estados Unidos supera la venta, las exportaciones de República Dominicana hacia Haití. No hay otro país que República Dominicana le venda más que Haití después de Estados Unidos. así. Entonces, como dice un analista, así Haití es que le hace las construcciones a República Dominicana, que le trabaja la agricultura... Es más, dice, dice Ramón Colombo que Haití para los dominicanos es una mina de oro. Porque que los dominicanos ni te recogen café, ni te trabajan en los arroces, ni te trabajan en la construcción. No quieren nada. Eso lo hacen los haitianos. Y, y entonces, oigan, Haití lo que nos vendió a nosotros fue, de manera formal, menos de 8 millones de dólares. O sea, somos nosotros los que le vendemos. Somos nosotros los que nos beneficiamos de Haití. Naturalmente, eso tiene que estar regulado. Claro que sí que tiene que estar regulado. Pero sin caer en vaina de, de odio, de, de, de, de vaina racista. Que lo único que hace daño, lo único que hace daño son seres humanos con errores, con defectos, con virtudes. Como lo son todos los hombres humanos. En donde quiera usted encuentra un criminal. Un dominicano criminal. Ahora acaban de meterle cadena perpetua a un dominicano en Puerto Rico. A otro que lo estaban buscando hace 25 años porque cometió un crimen en Nueva York. Lo acaban de agarrar ahora también. Donde quiera hay criminales. Donde quiera hay gente buena. Tenemos que sacar eso de la mente. Pero hay que, tiene que haber regulación. Tiene que haber regulación y tiene que haber control. Entonces este señor, eh, Claudel José era muy provocador y estaba creando una situación de confrontación que yo creo que hay que manejar esos temas fronterizos entre países, porque no somos los únicos que tenemos problemas con los vecinos, la mayoría de los países que tienen que hacen frontera tienen siempre problemas de, de diferentes índole, eso, eso es así, entonces pero eso se maneja con delicadeza, con prudencia, sin apaviento, sin provocaciones, sin dejarse provocar. Y buscando la vía del entendimiento que siempre será positivo en todo.